Nada señores, aquí estamos viendo la falta de educación de los dominicanos. El mercado lo movieron del centro de la ciudad. Y como estaba fuera de la jurisdicción, como ellos están fuera del mercado, yo lo movían para las Castillo con. Castillo con Delorbe. En la inmediación del parquecito de la Máximo Gómez. Miren qué desastre, esto no se va a terminar. Esto va para largo, señor. Miren cómo está Macorís. Un, un, un, un. Donde está la pandemia del país. Miren cómo está esto. Miren. hay <risa> papá. Y miren la falta de higiene. Son mercaderos, vean. ¿eh? Miren, señores. Miren, miren. Miren qué desastre.